...logopedas, ¿no? O sea, en plan... ...problema de pronunciación, campeón. Me parece bien que, ¿sabes? Realmente... ...te saluden tus hijos, los campeones de Twitch. parece muy bien. Vamos a meter... ...pero soy buenísimo jugando, ¿vale? O sea, eres un puto... spammer de mierda, bro. ¡Pamer basura! Que por supuesto solo me mata... ...solo me mata, perro de mierda. Joder, en, en la nuca, ¿eh? Iba, hermano! ¡Mirad a esta piba, tío! A eso voy, yo. La peña en el Overwatch solo gana partida... ...porque se mete en side que... ...que no puede llegar cualquier persona, ¿no? O me la marco, o me la marco, tío O me la marco, o me la marco, gente O sea, no hay otra Vale Uf, madre. Y yo, tío, insane, loco O sea, pero qué coño te pasa el personaje este Qué le pasa, bro, o sea, bro Que me mata encima Es flipante, es flipante, bro, o sea, te salvas casi de mí era, yo que Yo qué sé, era normal O sea, en plan, había gente buena y gente mala Gente muy, muy buena y gente muy, muy mala Pero, tío, cuando nos metimos en el competitivo no sé qué cojones pasó, pero no entiendo Cómo puede llegar a ir tan mal el juego Rollo, no lo entiendo, tío Bro, hola Dame la vida, anda apestoso Y encima que ahora mismo, y de tú la carrilada que le meto al equipo De una, chica la carreleada que le metió al equipo oh, Literal, aquí con este personaje ¿Por qué me voy a jugar a juego con este personaje? No me gusta Me agobia eso, tío, lo siento En plan, no me gusta jugar con el mismo, con este personaje Si sí, es el personaje que más odio el juego Junto con Moira, joder O sea, es de locos habéis visto lo que hace, por Dios. Y el ripper va que le echar aquí la ulti, ¿no? Sí. Buena esa, no, no sé ni cómo coño vamos a ganar, pero joder, macho. Hey, my name is... Uh, my name is... Lynn Shady. ¿Es weed on the show real? No sé cómo no. hemos ganado. Increíble. <risa> amigo, Jabulat. Joder. ¡Mamá huevo! ¿Dónde va? Y me matan. ¿Podéis matar al maldito concho a su madre tanque? Por favor, tío. Es que tienes cojones, bro. O te tocó un equipo muy, muy bueno O te toca una mierda de equipo, de verdad O sea, no tiene sense No tiene seña ahí, ahí le he matado con, con el arma, no sé haciendo potencia Al carro, manín. ¿eh? No, que no te tire la ulti, tío Bueno, o sea, se lo va a un poco, eh Tío, este personaje me mola Pero parece que te da un ataque de leche, Ya no coña, o sea ah. Y la movida esa, tío o sea, se la está marcando, el hombre cerdo se la está marcando, ¿eh? No, no voy a mentir. Es el hombre cerdo el que está haciendo todo y yo estoy intentando curar todo el rato, ya está. Es que lo acaban de deletear, hermano. Ver, es increíble, está so para la última so salada o eh, para eh, que no me atenga a tus compañeros o cuando... Eh, hermano, no vea la moira esa, tío. O sea, literal, bro. De base. ¿Dónde va la moira esa? Eh, hermano, ¿te vas a poner una diva para los últimos 10 segundos? No sé, tío. O Está sea, bueno, tienes tiempo extra, no? Eh, no entiendo dónde salió la diva. No entiendo. Bro, bro. Ah Increíble. Y yo el Reaper. Qué asco te tengo, Reaper, tío. Muere. Y yo. No entiendo eso, tío. Pero bueno. Yo más no puedo hacer mano con este personaje con Vladimir y yo. Derrota. Hemos ganado, no me lo creo. Increíble. Tío, pero ¿veis a lo que me refiero? ¿Cómo puede ser este personaje? Tengo un ratio, tío, de beneficio mucho más alto Que los demás supores Y que encima el juego te obliga a jugar otro suporte, tío Eso no tiene sentido Por lo menos para mí no, claro papá si no estás eh, en fight no tires eh, el orbe de heal eh, Que la pasiva de los healers hace que, eh, que se curen Solo si no, Hostia, si no es Ah, pues yo la he eh, dejado por ahí por si acaso ¿sabes? En plan rollo Pensé que iba rulando por ahí hasta que... No había que jugar este personaje, fraco ya sabía jugado este personaje abusivamente, hermano Ya está, tío Ya está, ¿sabes? Si me lo permite Si me disculpa Puta Moira, me mató, ¿no? O oh, no Hostia, se fue, hija de perra Necesito sanación ¡Corre! Toma, toma, bro Un, con con. Menos mal Pero ya ¿cómo pasa? Bueno, ¿cómo terminó ayer la nochecilla? ¿Y cómo te encuentras, mi hermano hermanote? Muchísimas gracias siempre ¿eh? Yo que es que siempre os pongo de ejemplo para los demás ellos. Porque la peña, ya sabe, Se cree como muy OG Y es como, bro, no te creas OG man. O sea, aquí hay personas que incluso en un puto meridiano diferente Están aquí todos los días, tío ¡Wow! Es la polla nada o sea, hermano Este personaje no, no me lo creo ni yo O sea, no sé ni cómo lo mataba No sé ni qué le he tirado Pero Para de puta madre Yo no puedo hacer nada, loco Ah, bueno, sí Puedo joder Pero ya está Me muero ya, tío Puedo joder Buah, no me lo creo En los últimos minutos En los últimos minutos Tengo que meterle Tengo que meterle Como sea a ellos Pégale como sea, hijo de puta Qué putada ellos Porque no quiere el juego Madre Ridículo, ¿eh? O sea Madre del amor vergoso, bro ¿Qué coño? O sea Can you Can you Can you help me? I don't know I don't know who is the way I don't know I don't fucking know Claro, ah, no. es que a ver No hay otra, campeón Sería un poco ver, si te digo Hay otra forma, pero Así por lo menos preparáis Por supuesto el LOL La parte teórica, campeón La diva suya está re loca, ¿eh? Podré ahí va, gracias, por favor Gracias, churrita Toma, hermano Pilla eso, bro uh, uh. Y él solo ha matado a dos, eh Ah A dos Está ahí arriba Está ahí arriba todavía Joder, la Gran ricky Va a coger la vida, ¿no? Qué guarro es, tío Ese personaje es guarísimo, bro Mira cómo se va, bro Lo malo es que no te vas a ir de mí Te lo digo ya te lo digo ya. Mamá, mamá llama, mamá llama, mamá llama, mamá llama. Increíble, increíble cómo se ha salvado. Qué máquina, tío. ¿Cómo la ayudaron su support, eh? O sea, es que me encanta, ¿vale? Está muy guapo. Ah, tiene razón. Uh, ¿qué tal, campeón? Ese chapa, ¿cómo estamos, gachón? ¿Cómo terminaste la semana, campeón? Uh, mierda. ¿Cómo no te terminaste la semana, super chapita, ¿eh? Me la estoy marcando, tío. Se busca vivo muerto. ¿Dónde está la perra? ¡Ven! ¡Ven para acá anda! Yo ya no sé qué debo hacer, tío O sea, le pego con la pizza en forma de helicóptero así. Uh, uh, uh, uh. <risas> El que faltaba uh, uh. <risas> Progresión, ¿sabes? Sabes que la peña tampoco va a jugar más allá de lo que hace Literal, lo que se conforma con dar Un 5% desde sí Cuando puede dar un 100% de él es pues, complicado, ¿no? A la larga pienso yo, claro Pero porque también lo veo de un punto de vista Ya me entendéis, ¿no? En plan, hostia, traes cardes Que sí, mono, que sí Yo mi tú Tarzan, vamos Qué pestoso soy yo. Qué peste boca es el equipo, ellos. Debería estar aquí O sea, debería estar aquí en el spawn, ellos. Un healer debería estar aquí conmigo en el spawn Solo haciendo eso Literal, no, no, no No puedo hacer nada, mejor dicho Que sí, toma, hermano Píllate esa Quédate con eso, asqueroso Venga, ya nos vemos Fatiga, tío, de peña jugando a la vergüenza así De mal Dios mío